Nosotros estamos preparando el, la sesión del 7 de marzo que es la sesión del Consejo Nacional de Autonomías Estamos preparando eh, todo el ambiente para poder recibir a, a los 26 miembros del Consejo Nacional de Autonomías La reunión será el día miércoles 7 de marzo Tendremos eh, a bien poner en debate y en consideración el documento final del diálogo del, del proceso, del diálogo del pacto fiscal, y en ese marco estamos haciendo toda la preparación de la agenda. Como ustedes saben, también en paralelo tenemos que trabajar la implementación de los acuerdos y consensos, las 25 alternativas de financiamiento,